Hace unos días el señor Johnny Mendoza me etiquetó en un tag Más bien fue como si yo le pidiera estar dentro Así que este es mi tag 50 cosas sobre mí Fecha de nacimiento Nací el 2 de julio de 1992 Color de ojos Mis ojos son cafés oscuros mm, mm, mm, mm, No Chocolate negro o blanco No soy fan del chocolate así que por lo general yo preferiría algo así como No sé Cualquier otra cosa, pero el chocolate negro me gusta mucho Helado favorito Soy muy fan del helado de vainilla ¿Te has emborrachado? Sí, muchas veces, más de las que puedo recordar Última canción que escuchaste Es una canción de Roberto Carlos que va algo así como Yo te diré pensando amor El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está cerrando, si yo... Algo así, no me acuerdo cómo se llama. ¿Te has roto algún hueso? Mm, no, desde que nací que no me rompo ningún hueso. ¿Cuánto tardas duchándote? Por lo general tardo entre 10 y 12 minutos bañándome, a menos de que disfrute la ducha. Por lo general baño un poquito más rápido, no sé. Perdón, Greenpeace. ¿Color favorito? Mi color favorito es y siempre ha sido el verde eres supersticioso. Ni de pedo soy supersticioso. ¿duermes la siesta? Solamente cuando he dormido menos de dos horas al día. Cama con almohada o sin almohada. Cama con dos almohadas. Una es para mi cabeza y la otra es para dormir de cucharita. ¿Tocas algún instrumento? Solía tocar la guitarra, pero hace mucho tiempo que perdí el toque, entonces no recuerdo muy bien cómo tocarla. Número favorito. Mi número favorito es el. Oh, la, la, la, la no tengo ni puta idea 5 Lluvia o sol Me encantan los dos Me gusta el sol porque genero vitamina D Y me gusta la lluvia porque puedo salir a mojarme ¿Qué no soportas? No soporto los malos tratos Warner o Disney Siempre he sido fan de Box Bunny Así que voy a escoger Warner Nombre de tu oso de dormir No tengo un oso para dormir Juguete favorito No soy muy fan de los juguetes A menos que sean sexuales pero por lo demás, no soy fanático de tomar un juguete. Probablemente, no sé, un Xbox o un PlayStation 3 o los Legos, no sé. ¿Qué cambiarías de tu vida? Probablemente no cambiaría nada. Si voy a cambiar algo, haré lo posible por cambiarlo antes de hacerlo o de tomar la responsabilidad de lo que pase después. ¿Película favorita? Una película que siempre me ha dejado marcado es Roberto Benigni, El Tigre de la Nieve. Es una película muy buena porque hay una escena donde Roberto. Toma esta, esta expresión de poesía de él mismo y la transcribe hacia sus alumnos en lo que se supone que es una clase de poesía y me dejó bastante marcado, entonces me parece bastante impresionante. Eso se volvió parte de mi filosofía de vida. ¿Te gustan las tormentas? Si puedo, saldría a la calle siempre que esté lloviendo para mojarme un poquito durante alguna tormenta. Algo que jamás te quitas. Este collar de aquí. Esta liga de acá. ¿Qué hay en tu habitación? En la habitación no hay cosas muy interesantes, solamente libros y mi cama. No es la gran cosa, la verdad. Algo para beber. Probablemente alcohol, del de que sea. Un sueño. Siempre he tenido este sueño recurrente donde salgo con una chica que es muy muy guapa y tiene el cabello corto. Y al final una multitud se la lleva. Y lo sueño cada vez... Una vez cada dos o tres meses, máximo. Es un sueño muy recurrente Una persona especial. Probablemente Karen. Sí. Tus mejores amigos. Tengo un video que se llama Las personas del año. Probablemente allí puedan ver este, todas las personas con las que alguna vez he tenido algún tipo de contacto. Y que con el tiempo se volvieron importantes para mí. Tu opuesto. No soy mucho de opuestos. No, no le haya sentido ni chiste a a decir, no sé, cualquier tipo de cosa que... Mi hermano, él les me he puesto. Algo pendiente. Terminar, titularme de la carrera, probablemente. Lugar para el verano. El bosque, probablemente. Lugar para el invierno. El bosque, probablemente. Me gusta, mucho. ¿Fobia? No soy mucho de fobias. Creo que si algún día tuviera algún tipo de miedo, ustedes lo sabrían de inmediato. Un evento que cambió tu vida Cambiarnos de Zapopan a Santa Fe Fue uno de los eventos que más marcaron mi vida Lo que más deseas Lo que más deseo es un viaje de mochilazo Ya veremos qué pasa después, yo no puedo contarles el secreto, quizás Un momento de risa Ok, cuando estaba chiquito, este... Mis amigos de la secundaria me retaron Trajeron una patineta y fuimos todos a la unidad deportiva que en aquel entonces era bastante divertida. Ellos trajeron una patineta. Yo era lo suficientemente tonto como para decir que sí, subirme y arrojarme desde un medio casco sin tener la experiencia necesaria para hacer nada de eso. Una travesura. Eh, varias noches. Con muchos amigos. Una virtud. Siempre he creído que mi virtud más grande es el hecho de estar encaminado a conocerme a mí mismo. Un defecto. Mi defecto más grande es que siempre llego tarde. Siempre, siempre, siempre. Libro que estás leyendo. No estoy leyendo nada en este momento. Me estoy nutriendo de la internet. Que la verdad no creo que sea lo más saludable. Una fruta. La guanábana. Animal favorito. No sé, yo diría que... <coughs> Un perro. Me encantan los perros. No tengo idea. ¡Un ¡Consejo! Siempre... Siempre lucha por lo que creas que sea correcto No dejes que los demás te digan Cómo tienes que hacer las cosas Si tú sabes que está bien, no te detengas Mensaje para los que te ven Hola, espero que les guste este desvergue Algo libre No creo que haya mucho que decir, la verdad Si me estás viendo probablemente ya te enteraste De muchas cosas que ni siquiera quería saber Pero ahí vamos Estamos viendo cómo va a mejorar este desmadre Y bueno chavos, ese fue todo No sé qué más agregarle más que voy a etiquetar. Creo que le voy a mandar un mensaje a Pink Cake 6. Al señor de Mega Risa. Y, y al señor Sin Fronteras. Y bueno chavos, esto fue todo. Espero que se hayan divertido. Y si no, pueden seguir buscando en la internet. Nos vemos luego. Bye.